Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver GTA 4, un juego que tiene ya unos cuantos años, pero que aún así merece la pena ser vivido en el Oculus Rift. Vamos a utilizar un mod que permite poner el juego en primera persona, y también vamos a utilizar 3D, 3D para poder verlo en el Oculus. No está demasiado optimizado, no funciona todo lo bien que nos gustaría, pero aún así merece la pena darse un paseo por el interior de GTA. sí? estamos dentro de gta 4 gracias a un mod en primera persona y gracias a Trivedge 3D increíble ver pasar a la gente delante de nosotros, la verdad es que gta es un juego ideal para realidad virtual un mundo gigante de desplazamiento libre podemos hacer lo que nos dé la gana ir a donde queramos saltarnos la ley y bueno, una pasada la verdad Observar cada detalle del juego Desde dentro, o sea, es que nos sentimos dentro de la ciudad ¿Qué pasa el tren? ¿Cómo ha pasado? mi lado. Ya veis que de vez en cuando se observa algún que otro fallo Estamos utilizando un mod no oficial Y bueno, 3 3D, 3D, pues también hemos tenido que forzar un poquito el ángulo de visión Entonces, yo dentro de Heróbulo Rift. Casi no la aprecio, pero vosotros sí que podréis ver que en algún momento por los lados aparecen y desaparecen objetos. Eso es lo que se llama el Geometry Cooling, que el propio juego ya sabe que objetos no tiene que dibujar pues, para ganar rendimiento. Pero en este caso, como lo estamos forzando desde fuera, pues se observa algún fallo. Y hablando de rendimiento, pues ya sabéis que GTA 4 se ha llevado un montón de premios, pero si no recuerdo mal, ninguno ha sido por el rendimiento ni por la optimización. Ah, ¿Quién me lleva por teléfono? Paso. Aquí tenemos la policía. De momento no llamamos mucho la atención. Y qué os voy a decir de la sensación de estar dentro del juego. Fijaos aquí, los cubos de basura, cositas que salen, efectos de partículas. Están en perfectísimo 3D. Todo parece que lo podamos tocar. Fijaos que de vez en cuando veo, eh, veis mi cuerpo, sin cabeza, cosas de, de mod. Pero bueno, si nos movemos bien, pues tampoco molesta mucho el minimapa que veis abajo a la izquierda. Pues desde Oculus Rift lo veo a duras penas, con lo cual tendría que utilizar la tecla especial de Tridev para hacer zoom, que es esta. Y ahora sí que lo veo bien en el caso de tener que, que hacer uso de él. Pero bueno, vamos a movernos un poquito y ver, ver si nos sentimos cómodos en GTA. Necesito un vehículo, a ver si. Más este, Pero bueno, la gracia de GTA es quitárselo a alguien que esté conduciendo, ¿no? Estamos... Parece que nos han atropellado, así que... Poner el coche... Todo nuestro. Y bueno, pues desde dentro... Igual podemos utilizar el movimiento de la cabeza conducir como no en un coche de verdad. Me acordaba ya de la física o circular de GTA en los coches. Entonces conseguimos llegar a algún sitio sin volcar. Porque si es difícil desde fuera, desde dentro mucho más. Ahora mismo los edificios que se ven a lo lejos pues se ven. Emborronado se ve con muy poco detalle. Y vez más la resolución de esta versión de los pues, Google hace de la suya. Pero aún así es increíble estar dentro de un GTA. Simplemente disfrutar de, de los paisajes a la hora de hacer misiones. No sé si será del todo cómodo, sobre todo porque ya digo que el mod tiene algún que otro fallo, pero en general. Pues, si no Perdón. Es increíble la oferta. La oferta de realmente nota que está adelante. Este es el, el metro, el transporte urbano, que pase por aquí arriba, no sé si habrá alguna escalera para subir por aquí cerca, no me conozco mucho el juego, no sé ni dónde estoy. Si es fácil, pues igual os lo enseño, si hay alguna subida cerca, Esto tal vez Sí, creo que por aquí podemos subir Vamos a echar un vistazo Es increíble los peatones, eh O sea, digo que Cruzarnos con gente y verla <ríe> Verla de nuestro tamaño Es pues eso, como estar en la ciudad nos queda mirando Vamos a subir por aquí A ver cómo funciona esto Quiero un GTA, compatible con el Oculus Rift. Supongo que habrá que esperar a que llegue un tren. Bueno, el humo parece que esté aquí de verdad. A la gente no le hace gracia que se quede uno mirando. Por duda uno, pero por el otro lado. Vale. Aquí tenemos ya el tren. A ver si nos lleva a otra zona de la ciudad. Voy, voy, ¿Cómo ha a ser? A ver si podemos entrar. Va, parece que sí. Estamos aquí. El siguiente stop es San Quentin Avenue Station. Y nos lleva otro punto de gracia. ¿Vale Bastante sucio esto. Es una lástima que con los vídeos no se pueda apreciar lo que es el escudo. Porque lo que estoy viendo ahora mismo desde dentro no tiene nada que ver con la ventanita que estáis viendo vosotros. Estar dentro de un GTA, para la gente. El libro lo tengo delante de la mierda. Vale, vale. Sensación de altura muy conseguida, como siempre. Vamos a ver qué pasa si pegamos unos tiros, ¿no? Ya que estamos en GTA, habrá que aprovecharlo. a liarla un poco, ¿no? que esa es la gracia de GTA. Bueno, vaya sitio que he elegido. Con la policía aquí. Vamos bueno, se han enterado. A usar un poquito de caos. Esta estar a ver si esté llamando un poco la atención. Vamos al coche. Estamos en el coche. Hacemos un puente. Y salimos a toda la pastilla. ¿Cómo se el coche? Cuidado. Lo siento. Disculpe. Culpa mía. Wow, Qué sensación. Realmente los choques se sienten, ¿eh? Camioneta. ¡Uy! Mirad. Parece que no me hacen demasiado caso. ¡Es un camión! También se podrá conducir, claro. este puente, ¿verdad? cuidado pobrecillo hombre, ya tenemos aquí subo a las manos wow. parecía gordo, típico Perdón Venga, hombre, esto es todo lo que me vais a mandar Y Oh, Se acabó el camino Ok, bien. ¿Podemos salir por aquí o no? Aquí tenemos una salida, una pasarela. Qué bueno, qué bueno el efecto. Bueno, pues tampoco tiene sentido que nos extendamos mucho más, ¿verdad? Ya habéis visto un poco lo que es estar dentro de GTA. Bueno, no lo habéis visto, os lo he contado yo Que soy el que tiene lo que ocurrido aquí. Pero bueno, ya os digo que en un futuro, cuando esto esté más extendido... Quién sabe si cuando Sony tenga un visor para la Play 4... Pues hay algún GTA que se pueda vivir de esta forma sin, sin tener que utilizar programas de tercero. Lo dicho, esto fue GTA. Hasta la próxima.